Muy buenas tardes, esto es una pequeña presentación del curso de experto de animación a la lectura 2.0 de la UNED. Muy brevemente me presento, yo soy el director del curso, eh, me llamo Tiberio Feliz y soy del departamento de didáctica, organización escolar y didácticas especiales de la UNED. Este es un curso eh, al que con el que tenemos especial cariño, porque es un curso que hemos preparado ya hace muchos años con nuestro colega eh, Félix Sepúlveda y en colaboración también con otros ilustres que, que comentaremos ¿no? a lo largo de, de la presentación. Si accedéis a la web, vais a encontrar la información básica del curso, que voy a revisar ahora con vosotros y posteriormente lo que voy a hacer es un repaso de cómo está organizado el curso virtual. Para que entendáis, os lo voy a mostrar por dentro y ver sobre todo la última edición para que veáis la actividad que tienen los foros, los materiales que podéis descargar y los trabajos. Hay que realizar un poco cómo, cómo funciona el curso. Si accedemos al, al curso, ¿no? al, a la web, lo que vamos a encontrar es la información eh, propia del curso. Voy a acceder a la misma directamente para que la veáis conmigo. Esta es el, la web del curso. Podéis eh, ir hacia al menos cinco ediciones anteriores ¿no? que, que están aquí también y veréis un poco los cambios que hemos ido introduciendo. Observaréis así, en la primera parte, cuáles son los destinatarios. Destacamos especialmente los profesores de cualquier nivel, sobre todo los de los más chicos, ¿no? porque sabemos que la motivación es mucho más fácil de empezar cuando los niños son más jóvenes, pero también eh, para los adolescentes y los jóvenes, no sobre todo estamos pensando en la secundaria. Eh, Además de formadores de cualquier tipo, sobre todo de formación eh, no formal o menos formal, con también sus dificultades, como la garantía social, las escuelas, talleres o la formación profesional. Eh, sin olvidar los educadores sociales y animadores socioculturales en general, que muchas veces tienen actividades que les podría bien eh, enfocarlas desde el punto de vista de la animación a la lectura. Evidentemente, no podemos olvidar a todo lo que son los educadores eh, de nivel familiar, es decir, los padres, las madres, los hermanos, las hermanas, los abuelos, ¿no? que sabemos que también tienen su papel y hemos tenido participantes muy interesados de esta procedencia. Sin embargo, el colectivo que más ha ha fluido, que más ha participado en las ediciones anteriores del curso han sido, sin lugar a dudas, trabajadores y trabajadoras de bibliotecas, tanto bibliotecarios en sentido estricto como cualquier tipo de, de figura eh, vinculada o participante en las bibliotecas, ¿no? eh, a veces como voluntarios, a veces como profesionales, como animadores, ¿no? figuras que sabemos que por suerte van incorporando los, eh, los servicios de las bibliotecas los objetivos que podéis encontrar ahí son los que se corresponden después con la estructura modular y con los contenidos ¿no? que se describen posteriormente voy a agrandarlos un poquito para que se vean mejor así, eh, por tanto, hay evidentemente un objetivo central que es comprender y centrarse en qué es la animación a lectura y cómo se puede plantear y lo hagamos hacia los más chicos o hacia los mayores ¿no? hacia las personas más adultas eh, estudiar también las diferentes tendencias que hay en animación ver también todo lo que tiene que ver con la, la, la lectura expresiva, que es un arte digamos que se había olvidado bastante y que tiene que ver con el poder leer ¿no? en, en voz alta, digamos sabemos que el aprendizaje de lectura ha sido tradicionalmente eh, muy centrado en lo que es la lectura silenciosa, ¿no? eh, pero para cualquier animador es fundamental eh, poder leer en voz alta con la entonación adecuada, ¿no? con el tono, con la, el lenguaje paraverbal verbal y, y no verbal. ¿no? Entonces tenemos un módulo exclusivamente sobre eso. Este es un objetivo muy importante del curso. Luego, Revisaremos todo el tema de la ilustración, que sigue teniendo mucha vigencia, evidentemente. Está muy vinculada a la impresión eh, en papel ¿no? de los libros, pero cualquier formato de, de lectura, y sobre todo para los más jóvenes, pues es fundamental el tema de la ilustración también en formatos digitales. Todo lo que tiene que ver, por tanto, con la edición y todo lo que tiene que ver con la intervención directamente de la animación a la lectura. Cómo planificarla, cómo diseñarla, cómo elaborar un proyecto y las intervenciones de diferente naturaleza que podemos plantear en torno a la animación a la lectura. Y finalmente todo lo que tiene que ver con los entornos virtuales, con la blogosfera, con las redes sociales y con muchos formatos que son propios de lo que llamamos la Web 2.0. Por ejemplo, con nuevos roles ¿no? que tenemos en torno a la lectura, como es la curación de contenidos. Es decir, eh, elaborar o proporcionar recomendaciones en torno a, a la lectura. Y para ello hay herramientas muy potentes, muy interesantes para ello. Los contenidos reflejan exactamente lo que son los objetivos del curso y centran a través de diversos materiales para cada uno de los módulos pues los contenidos principales, que podréis descargar en formato PDF. La metodología, por lo tanto, está centrada por una parte en esos contenidos que proporcionamos, con una serie de actividades que realizamos en el foro, y también con actividades que tienen que realizar de forma personal los estudiantes, los alumnos, a través de una serie de cuadernos de trabajo, de actividades, que a su vez se tienen que entregar y que constituyen, el sistema de evaluación del curso. Por lo tanto, los materiales se estructuran en torno a los módulos teóricos, digamos, que proporcionamos en PDF, y a una serie de actividades que planteamos por una parte en el foro y por otra parte a través de los cuadernos de trabajo, que también son el objeto de la evaluación, que nos permiten hacer el seguimiento y el la evaluación, digamos, final del curso a través de tres cuadernos de trabajo Estos son nuestros horarios y nuestro correo electrónico y el teléfono por si queréis contactar conmigo y si no, pues también tenemos, si me escribís podemos contactar a través de Skype, de Teams o de, de otras fórmulas que os sean más convenientes Al final obtendréis un certificado de 25 créditos europeos que se suelen utilizar pues, para todo tipo de concursos, oposiciones y, y en general para enriquecer el currículum. Este es el equipo docente del que tengo el honor de formar parte y dirigir, con mi colega Félix Sepúlveda, con Isabel eh, Maciel y con Ana María Moreno. La primera, muy centrada en todo lo que es la parte virtual y la parte de apoyo en el curso virtual, no vais a tener ninguna dificultad para poder seguirlo, y Ana, más centrada en el proceso de evaluación y en el apoyo a los cuadernos de aprendizaje que, eh, con los que os vamos a eh, evaluar. Esta es la matrícula y además eh, también tenemos una serie de ayudas al estudio y de incentivos, ¿no? que casi os explico mejor con una pequeña diapositiva que tengo por aquí, en la cual yo creo que queda más claro, porque ahí hay que acceder al, vamos a ver, voy a cambiar de vista, para que se vea mejor, la me facilite el llegar a la diapositiva, vamos a ver, A ver si consigo Ahí está aquí está a ver si podéis verla voy a agrandar un poquito el contenido aquí está recogidas todas las eh, ayudas al estudio que tenemos no por una parte hay ayudas hasta el 40% que tienen que ver con las personas en situación de desempleo, familias numerosas, personas con discapacidad o víctimas del terrorismo. Por lo tanto, allá hay toda una serie de personas que se pueden eximir hasta el 40%. Hasta ahora, en todas las ediciones, todas las personas que lo han solicitado a través de estas vías han conseguido el 40%. Por lo tanto, se les exime del segundo pago. El curso eh, se paga en, en dos plazos un plazo de 60 y un plazo del 40. Al pagar el primer plazo se solicita esta ayuda y hasta ahora, como digo, todos los que lo han solicitado por estas vías lo han conseguido. Por lo tanto, tenemos un, un cupo ¿no? para ayudas y ese cupo eh, eh, cubre perfectamente todas estas solicitudes. Además, hay el 15% para diversos colectivos relacionados con la UNED y la Fundación UNED trabajadores de la UNED, estudiantes de títulos oficiales o de formación permanente, es decir, que están en otros cursos de, de este mismo programa de formación permanente, así como los del, del Cuit también, que es el centro de idiomas de la UNED, que también forma parte del programa de formación continua. Luego tenemos también descuentos del 30% para diversos colectivos, Educadores y educadoras sociales, tanto si están colegiados como si están trabajando. Educadores, trabajadores de bibliotecas, ¿no? tanto pues, eh, que en cualquier punto de la biblioteca en que estén trabajando, también se les va a hacer el 30%, y antiguos alumnos de la UNED, por lo tanto no solo los que están eh, ahora ¿no? estudiando en la UNED, sino que han titulado eh, por la UNED en diversas, diversos ámbitos antropología, educación, psicología, filosofía, historia, psicología y eh, sociología. Y también, si se forman grupos ¿no? de, de trabajadores eh, eh, que procedan de bibliotecas o de, de entidades educativas o entidades sociales, pues también les podríamos aplicar ese mismo descuento del 30%. Por lo tanto, esto... Mm, os animo a que lo estudiéis, ¿no? que veáis también qué tipo de descuentos se os pueden aplicar. Asimismo, hay empresas también que, lo, que cubren a través de sus obligaciones ¿no? de formación continua, es decir, de la oferta que le tienen que ofrecer a los trabajadores ¿no? de formación continua, pues que utilizan este curso también para ofrecerlo. ¿no? Por lo tanto, también podéis consultar si a través de esa formación continua de vuestra empresa o de la institución en la que trabajáis también se puede cubrir, que en ese caso ya se cubriría el 100% del, eh, de la matrícula. Asimismo, eh, tenemos el curso virtual, que ¿no? es como trabajamos habitualmente en la UNED que nuestros cursos están apoyados en un curso virtual. Para que veáis de forma más eh, práctica cómo funciona el curso virtual vamos a acceder al curso virtual que vais a encontrar este año. ¿no? Esto sería el curso virtual que vais a encontrar este año, cuando accedáis. ¿no? Y como podéis ver, pues está una serie de iconos, de elementos, ¿no? Y el muro, que es este que está aquí, ¿no? le llamamos el muro, pues la entrada y el acceso principal está vacío. Es que lo único que tenemos es el título del curso, el soporte tecnológico, ¿no? por si tenéis algún inconveniente, alguna dificultad con todo lo que es tecnológico, el libro de lectura a descargar y eh, el, el libro de animación a la lectura de Montserrat Sarto, que es la creadora inicialmente de este curso pero si accedemos al foro, por ejemplo, pues vamos a encontrar solo unos cuantos foros creados que son los foros del principio, el típico foro para realizar presentaciones, ¿no? para presentarse a los demás. Las actividades de inmersión mediante las cuales os preparamos para manejar, para que aprendáis a manejar bien la plataforma, cómo localizar las herramientas, cómo contestar, cómo insertar una imagen, por ejemplo, en un mensaje, cómo descargar los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también un foro de dificultades tecnológicas y otro de dudas administrativas, si se os presentan. Pero veréis que está todo entero. Entonces, para que os deis una idea realmente de todo lo que hacemos, he recuperado una versión anterior del, del curso, la guía de estudio, ¿no?, mediante la cual aquí se os plantean toda una serie de, de, de actividades, se explica claramente, ¿no?, Cómo es el curso, cómo funciona, todos los materiales. ¿no? Un poco también, pues todo esto es lo que está en, en, en abierto, en la página web informativa. El libro que se utiliza, ¿no? que se utilizan en formato libro, además de los materiales que proporcionamos en PDF. Y, como no también, muy importante, el calendario ¿no? de trabajo. Este es de una versión anterior. ¿no? Entonces, vais a tener unas fechas para eh, iniciar cada uno de los módulos y también fechas de entrega de los cuadernos. Pero si vamos sobre todo al foro, os vais a dar cuenta de cómo esto que eran al, al principio tres eh, carpetas, ¿no? sin más, voy a acceder a la visualización que ven los estudiantes. Para que, vamos a ver, para que veáis ¿no? la cantidad de mensajes. ¿no? El foro, luego se van creando eh, diversos, diversos foros con actividades, ¿no? como esta aportación a la antología poética, po poética las experiencias personales de lectura, etc. Son foros de actividades concretas. Foros también para aclarar las dudas de los cuadernos y foros para cada uno de los módulos que vamos abriendo. ¿no? Foros de actividades que realizamos en torno a cada módulo y foro de dudas también por si hubiera que aclarar cualquier duda sobre el contenido. ¿no? Por tanto, lo que eran inicialmente tres o cuatro foros para empezar se van ampliando después, como veis, progresivamente, foro a foro ¿no? eh, a medida que vamos eh, abriendo los, los contenidos. Los contenidos los tenéis aquí en el apartado de documentos, vais a ver, está aquí toda la estructura de eh, materiales, ¿no? además de los cuadernos evidentemente, fijaros, 74 archivos en los materiales, esos son los materiales además del libro sobre animación a lectura de Monserrat Sarto y del libro de lectura que toque ese año, pues aquí están todos los materiales, módulo a módulo, si accedo a, a un módulo, están los diferentes temas en módulos independientes, así como un, un semblante de los autores, un vídeo introductorio para cada uno de ellos, para cada uno de los, de los módulos, me refiero, donde se presenta, etc. ¿Cómo se organiza la actividad? Pues semana a semana vamos a ir abriendo aquí en el muro principal, si recordáis, en el de este año solo había, voy a regresar a él, solo había en el muro pues esto, la información del libro de lectura y del, del manual, ¿no? Nada más, pero el resto hacia abajo, si veis la regleta, no, no hay nada hacia abajo. Bueno, pues porque... Semana a semana vamos a ir abriendo los materiales. De cierto modo, el muro os sirve de agenda. Semana a semana, pues os vamos diciendo, ¿no? Qué toca esa semana. Pues aquí en esta edición, pues están los materiales y los módulos, ¿no? Que empiezan en la, el 15 de enero. Pues tenemos aquí todos los materiales. Accedo a ellos, ¿no? Lo mismo que puedo ir a los contenidos, ¿no? A, Allí a los documentos sin descargarlos, pues aquí la diferencia es que me los va eh, describiendo semana a semana. Entonces, el 15 de enero veremos eso. Y luego, al llegar al 29 de enero, pues se abre este otro. Y al, al llegar al 12 de febrero y así sucesivamente. Es decir, que se os va pautando, de acuerdo con las fechas que están en la guía, se van pautando la aparición, aunque los contenidos están allí, aquí se os va dando la fecha y las actividades que hay que hacer, entonces si os fijáis está el vídeo de presentación ¿no? que al clicar accedería a él, luego están los materiales, ¿no? entonces puedo acceder a los materiales, voy a hacerlo y aquí digamos que la, la presentación es un poquito más estética ¿no? y me permite para cada tema, como veis, ver el, el material, el pdf, ¿no? podemos clicar aquí entonces, me descargo el PDF, del, en este caso del tema ¿no? que tiene que ver con la introducción. Como veis, todo perfectamente preparado y maquetado ¿no? para ¿eh? objetivos y luego los contenidos. ¿no? Un al gráfico, lo veremos mejor si lo pasamos a pantalla completa, ¿no? y después los contenidos. Este modelo organizativo de los temas está en, en todos los temas de la misma forma, con sus contenidos y luego está un vídeo de introducción presentando el tema Entonces, además del vídeo que llevamos presenta el módulo pues está el que presenta para cada tema ¿no? y el semblante de los autores en este caso hablando de los diferentes autores del módulo además de acceder desde el muro como digo, de forma más visual a los contenidos. También tengo un foro de dudas, ¿no? que si accedo... Claro, el de este año está, está vacío, pero si accedo al anterior, veréis que plantean aquí diversas dudas. Y también los, el foro de actividades. Y aquí, entonces, lo que hay es, son actividades planteadas por el equipo docente y los estudiantes que responden Vamos a ver, vamos a acceder Al de actividades para que veáis ¿no? Cómo se organiza Y luego en este caso El primer cuaderno ¿no? Y también el, el, el cuaderno Que tiene el, el foro De dudas del cuaderno ¿no? ¿Veis? Aquí están las actividades Como veis, planteados por la, nuestra compañera Isabel Maciel, que plantea la actividad y, a continuación, como veis, para cada actividad que está en el mensaje inicial, pues están las respuestas de los diferentes alumnos y el feedback que le va dando a cada uno de ellos Isabel. ¿no? Por tanto, como veis, es un poco, como comentaba, por una parte, los contenidos ¿no? que se pueden descargar, complementados, complementados con vídeos, a su vez, también, una serie de foros, bien para aclarar dudas, bien para realizar actividades. Y luego, el cuaderno de actividad, que si clicamos aquí, también lo podemos descargar. Que ofrecemos en varios formatos, porque sabemos que las personas pues, utilizan diferentes tipos de ordenador o de tecnología. Y además de los formatos en Word, el ODT, el del Open Office, y el RTF, que es un, form un formato interpolable, que, que llamamos, es decir, que se puede abrir en cualquier tipo de ordenador, eh, no solo de Windows, sino también de, de Linux o de Mac. ¿no? Y ese es un poco esto que veis aquí para el primer, el primer, eh, el primer tema, no, el primer módulo. Pues así sucesivamente para todos los módulos a lo largo del curso. ¿no? Eso es un poco. Entonces el este este muro, digamos ¿no? que está en la entrada del, del curso os va sirviendo un poco de planificador ¿no? y de tal forma que de acuerdo con las fechas que tenéis en la guía, pues cuando toca la fecha se abre el módulo con sus diferentes foros y módulos y cuaderno de trabajo cuando sea el caso y se va trabajando sobre ellos ¿no? por tanto tenemos actividad en el foro, además de, como digo, eh, la posibilidad de comunicación también eh, de teléfono, de correo electrónico, de Skype o de cualquier sistema de, de videoconferencia, ¿no? por si hay personas que les va mejor. ¿no? Además de, de todo esto, podréis encontrarnos en nuestras redes sociales, ¿no? estamos en Twitter con la cuenta Animal Lectura y estamos también en Facebook con la cuenta con la página animación a la lectura 2.0 y un grupo además también ¿no? de, que acompaña la página ¿no? donde se producen pues esos intercambios eh, aunque no hagáis el curso podéis acceder y eh, seguirnos y recoger también todas las recomendaciones que compartimos no solo nuestros sino de los demás participantes que también hacen sus recomendaciones sobre lectura y animación a la lectura. Antes de terminar, os dejo aquí las cuentas ¿no? de, de Twitter. Esta es la, la mía de profesor y esta es la de Animal a Lectura. Anima, animal lectura. La cuenta de Facebook, que también se llama Animación a la Lectura 2.0. Sigue el punto, decir todo seguido. Eh, luego la cuenta en LinkedIn también nos podéis encontrar tengo cuenta también en LinkedIn el correo electrónico tefeliz@edu.uned.es el teléfono al que nos podéis encontrar también estamos casi todos los días pero especialmente dedicamos a, a dudas y, y a cuestiones de orientación en los procesos de, de académicos los miércoles por la tarde eh, luego la cuenta de Skype por si alguien quiere llamarnos, y también el teléfono de la Fundación UNED por si alguien quiere consultarles acerca de los descuentos, de los incentivos, ¿no? de, de cómo realizar la matrícula, etcétera, etcétera. Y nada más. Ha sido un placer compartir con vosotros este, este ratito y espero que os animéis a, a matricularos en nuestro curso. Y si no, Sabéis que tenemos otros espacios donde podemos interactuar Así que nada más, muy buenas tardes Hasta luego